Hola, en este vídeo voy a explicar algunas generalidades sobre el dolor lumbar. Lo primero que vamos a hacer es definir el dolor lumbar. Se define lumbalgia o dolor lumbar como la sensación dolorosa circunscrita a la columna lumbar que impide su movilidad normal. Se denomina lumbalgia aguda si dura menos de tres meses y crónica a partir de ese límite temporal cuando se acompaña de intolerancia al esfuerzo con o sin afectación de las extremidades inferiores. La sensación dolorosa puede ceñirse exclusivamente a la región lumbar o incluir una o ambas extremidades inferiores. Se habla entonces de dolor lumbar o vertebral al dolor que acompaña de contractura muscular paravertebral y afectación de la mayoría de los movimientos vertebrales, como la flexo o los movimientos de rotación. Hablamos de lumbociática o síndrome radicular cuando el dolor se irradia a uno o dos miembros inferiores siguiendo el trayecto del nervio ciático con afectación motora o sensitiva del mismo miembro. Cuando el dolor no sobrepasa el hueco poplíteo se habla entonces de lumbalgia referida. El síndrome de cola de caballo es aquella lumbalgia que se acompaña de dolor genital, perianal, anestesia en silla de montar en la cara posterior de ambos miembros inferiores de forma difusa sin seguir la irradiación correspondiente a una raíz nerviosa y afectación de la micción o la defecación. En el dolor lumbar es más frecuente, en torno al 90%, la sintomatología mecánica, que se desencadena con la movilización de la columna y desaparece con el reposo. Por el contrario, la sintomatología inflamatoria es continua persistente, intensa y no mengua con la inmovilidad. Dentro de esta, el dolor insidioso, constante, intenso y desesperante que se incrementa con la inmovilidad e impide el sueño sería característico del dolor neoplásico. Los episodios repetitivos en los tres meses del cuadro inicial con restricción de la actividad se denominan lumbalgias recurrentes. Según el tiempo de duración del dolor, la lumbalgia la podríamos clasificar en aguda si el dolor dura menos de 6 semanas, subaguda si el dolor está entre las 6 y las 12 semanas y crónica si el dolor dura más de 12 semanas. Las lumbalgias recurrentes agudas es cuando el paciente ha tenido varios episodios previos de dolor lumbar en una localización similar con periodos asintomáticos de más de 3 meses. La sintomatología mecánica es definitoria de las lumbalgias primarias en las que un discreto porcentaje que no llega al 5% encontraremos alteraciones estructurales del disco, como hernias discales, de las articulaciones interapofisarias o alteraciones de la biomecánica de la columna lumbar, como la escoliosis. Pero en la inmensa mayoría, en torno al 60-80%, las vamos a clasificar como lumbalgias inespecíficas. Este tipo de lumbalgias se caracterizan por dolor en la región lumbosacra generalmente de carácter mecánico, que acompaña o no a un dolor referido o irradiado. Representa más del 95% de los casos que consultan por dolor lumbar a la atención primaria. Estas últimas se deben a una incorrecta utilización de la espalda, como posturas inadecuadas o microtraumatismos recurrentes, a la pérdida de la musculatura paravertebral y abdominal o alteraciones psíquicas o causas desconocidas. Las lumbalgias secundarias son mucho menos frecuentes y están relacionadas con procesos inflamatorios como espondilitis, tumores, infecciones o patologías metabólicas como la osteoporosis. Por orden de frecuencia, el dolor lumbar podría englobar tres grandes síndromes. La lumbalgia mecánica o lumbago, que es aquella que cursa con crisis aisladas o repetidas durante al menos tres meses, devolución de benigna y que aparece en individuos de entre 18 y 50 años y que a partir de esa edad pueden presentarse conjuntamente con otro tipo de patologías metabólicas como pueden ser las lumbalgias metabólicas debidas a la osteoporosis. Para ser considerada como tal no debe existir déficit neurológico, ni síndrome constitucional, ni trauma previo o neoplasia. Otro tipo de lumbalgia serían las lumbociáticas agudas. Estas se, se definen como la sensación dolorosa radicular con afección motora y o sensitiva que sigue el trayecto del nervio ciático. En un 75% de los pacientes existe una historia de cuadros intermitentes de dolor lumbar mecánico sin irradiar que puede remontarse hasta los 5 años previos. Solo se presenta en el 1,5% de las lumbalgias. Se produce en individuos entre 20 y 50 años de edad. Y el dolor se irradia desde la región lumbar a la región glútea, y la cara posterior, esto eh, se, de, se debe a una afectación de la eh, vértebra S1 o a la posterolateral que se debe a una afectación de la L5, pudiendo llegar la sensación dolorosa hasta el talón, el empeine o los dedos de los pies. Junto a este pueden aparecer síntomas sensitivos, parestesias como una sensación de acorchamiento o de entumecimiento de la zona, hipoestesias que a veces pueden llegar a ser dolorosas, y disminución de la fuerza. En la exploración podemos encontrar abolición de los reflejos osteotendinosos, alteración de la sensibilidad y de la fuerza dependiente del nervio implicado. Normalmente la curación es la norma, pues solo un 11% de los casos tendrá síntomas neurológicos radiculares pasadas esas dos semanas. A pesar de que la incidencia es parecida en ambos sexos, los varones son sometidos con mucha más frecuencia a tratamientos quirúrgicos. A partir de los 50 años se debe considerar en principio como un cuadro secundario a otras enfermedades como por ejemplo osteoporosis o cáncer. La estenosis lumbar. En algunos síntomas crónicos como eh, episodios de retención urinaria, incontinencia, pérdida del tono esfinteriano anestesia, debilidad de las extremidades inferiores, nos deben poner sobre aviso de una reducción del diámetro del canal raquídeo Esta estrechez puede estar producida por elementos óseos o de tejidos blandos y que generalmente se debe a una hernia discal en una posición media de las vértebras L4 y L5 o a una estenosis congénita del canal. Para finalizar, podemos resumir que el dolor lumbar es aquel que afecta a la parte baja de la columna y que puede tener varias causas. Este dolor puede ceñirse a la parte baja de la espalda o irradiarse a las extremidades inferiores.